22 horas con 17 minutos, gracias por estar junto a, a la televisión, le eh, hacemos la invitación para que se comunique con nosotros, 720-50-222, es la línea del WhatsApp habilitada para sus comentarios, para sus consultas, la información, las imágenes, fotografías que quiera compartir, es la línea que habilitamos, 720-50-222. Vamos a tener entrevistas desde el departamento de Beni, lo habíamos señalado así, estamos junto a Braulio Yucra, director general ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena. O ¿Se recuerde cómo eh, se ha ido planteando este tema después de, de, de las observaciones, el proceso en el tema del Fondo Indígena? Esto se ha eh, vuelto a plantear. y El objetivo es precisamente empezar a trabajar en proyectos productivos que lleguen a las comunidades, que lleguen a los, a los municipios, que lleguen a todo el país, ya bajo otra dinámica de manejo de estos recursos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de 982 proyectos a nivel nacional con una inversión de 1.999 millones de eh, bolivianos. Estamos junto al eh, señor oh, Yugra, director general ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena. ¿Cómo está? Eh, muy buenas noches, bienvenido a este espacio y gracias por atendernos. Muy buenas noches, eh, estimada Gabriela, un saludo cordial a, a su programa. Eh, bueno, como usted decía, eh, prácticamente el Fondo de Desarrollo Indígena, el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, genera nuevo, un nuevo mecanismo de trabajo, donde las organizaciones sociales priorizan los proyectos y el proceso de la preinversión de los estudios a diseño final los efectúan los gobiernos municipales y una vez que se cualifican estos proyectos y si son sostenibles, se procede a la aprobación y con nuestro presidente Evo procedemos a la transferencia de 20 o máximo hasta 40% de recursos y todos los demás se transfieren a través de la planilla de avances, generados por los gobiernos municipales y obviamente eh, verificados en campo a través de los supervisores de cada uno de los proyectos. Como usted mencionaba, son uh, más de 982 proyectos que se han aprobado con cerca a 2.000 millones de bolivianos, tanto en la cartera número 1 como en la cartera número 2. ¿Qué tipo de proyectos? Es importante señalar esto, señor Yucra, ¿por qué le digo? Porque se, se ha replanteado el nuevo foto indígena y hablábamos de proyectos productivos, proyectos que se puedan civilizar, proyectos que lleguen de verdad y sean incluso eh, revisados, sean eh, también socializados y que se los pueda eh, entender en esa magnitud. ¿Cómo se está trabajando en esta parte, señor Yucra? Bueno, lo primero que nosotros, bueno, hay, hay un decreto supremo que sale el 17 de mayo de 2017, donde establecen los tipos de proyectos en los que puede intervenir el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, hablamos de proyectos de riego, proyectos de puentes, proyectos de dotación de maquinaria productiva en la primera cartera fundamentalmente a la Amazonía Boliviana y, y en esta segunda cartera obviamente un poco más abierto, pero siempre y cuando sea maquinaria productiva que pueden acceder el total de los recursos que tienen hasta un millón y medio y también proyectos de desarrollo productivo, fundamentalmente proyectos de transformación donde se, se dé el valor agregado a las potencialidades que tiene cada zona de cada uno de los municipios de tal manera que estos proyectos obviamente cambien la vida de las familias. Cabe mencionar que estos proyectos, como le indicaba al inicio, eh, pasan una, un momento de, de revisión exhaustivo de tal manera que demuestren estos proyectos la sostenibilidad técnica, la sostenibilidad financiera y, y estos proyectos hayan sido consensuados y obviamente también la sostenibilidad ambiental si pasan esta rigurosa revisión entonces se procede a aprobar este tipo de proyectos tanto en el ámbito productivo, en el ámbito de sistemas de riego fundamentalmente en los valles bolivianos y también dotando de maquinaria productiva fundamentalmente para mecanizar los terrenos. Eh, y obviamente cuando pasan este, este, este proceso, se proceden a la aprobación y a la transferencia de los recursos, no del total, sino gradualmente en función al avance de cada uno de los proyectos. Los municipios firman convenios donde existe un compromiso y un seguimiento estricto de que cada cinco de cada mes deben remitir la información de... Eh, informe físico financiero de cada uno de los proyectos para que eh, obviamente también estén actualizadas todo el proceso de avance de estos proyectos porque realmente es una gran cantidad de recursos que se está invirtiendo, una gran cantidad de proyectos también a nivel nacional. Eh, eso les, le, le estamos eh, consultando precisamente, porque son proyectos, eh, son recursos en todo caso, que, que se invierten para apoyar precisamente a las mismas regiones, a las comunidades a través de los municipios, por como, como nos está explicando. ¿Funciona la fiscalización? ¿Funciona el control? Y ¿Llevan adelante este proceso? Si nos puede explicar un poco más sobre este tema, por favor como le decía, nosotros hacemos seguimientos mensuales a cada uno de los municipios. Hasta cada cinco de cada mes emiten esta información de avance físico. Sin embargo, los, uh, el equipo técnico del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena eh, existe un encargado por cada departamento para que haga un seguimiento estricto del proceso de la ejecución. Y también quiero mencionar a todo el pueblo boliviano de que eh, hemos conformado un equipo especializado también para que hagan seguimiento a post-ejecución, es decir, dentro de los estudios a diseños finales, al margen de la ejecución están establecidos las metas, los objetivos de cada uno de los proyectos, entonces esos se tienen que cumplir. Eh, le doy un ejemplo, si es que hay una inversión de 2 eh, millones de bolivianos para regar 50 hectáreas que puedan producir 100 toneladas, estoy dando datos eh, indicativos, 100 toneladas de papa entonces en el futuro estos deben cumplirse, entonces también hacemos seguimiento post ejecución de la obra. Una vez que concluye el proceso de ejecución de la obra, todos los proyectos, los 982, van a tener auditorías externas, auditorías externas por profesionales o consultores que hayan hecho la declaración jurada de independencia y objetividad ante la Contraloría General del Estado, de tal manera que no haya ningún eh, óbice para que exista algún hecho irregular, si es que eso hubiera, también existe el mecanismo del débito automático de las cuentas de los municipios para que, en definitiva, de aquí en adelante, los recursos que se inviertan del eh, Fondo de Desarrollo Indígena se inviertan a cabalidad y, obviamente, cumplan lo que tanto perseguimos, que es mejorar la calidad de vida de toda la población. Estamos hablando, por, lo, por el informe que usted ha emitido, de 982 proyectos ya eh, a nivel nacional. Así es, así es. Ahora, eh, y con eso quiero terminar la entrevista. ¿Dónde y cómo eh, priorizan eh, los proyectos? Me refiero a las regiones. Estamos hablando de, de llegar a los, a todos los municipios del país bajo eh, eh, este tipo de, de controles que ustedes tienen como fondo indígena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están priorizando? ¿Hay zonas en las que se lleva más? ¿Está llegando de manera igualitaria a, a los municipios que existen en todo el país? Bueno, eh, una de las características del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, gracias a la voluntad de nuestro presidente Evo, de nuestro ministro César Cocarico, y del pacto de unidad de las organizaciones eh, principales del país, es que eh, la distribución es eh, equitativa, es decir, los que tengan cinco concejales pueden acceder hasta cuatro millones, los que tienen eh, siete concejales pueden conceder, eh, acceder hasta 5.5 cinco, cinco cinco millones, ...y los que tienen 9 y 11, hasta 7 millones de bolivianos. Entonces, y la priorización, como les decía, los efectúan los gobiernos municipales... ...conjuntamente con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales siguen teniendo la preponderancia, siguen teniendo la importancia. Ellos deciden qué necesidad es prioritario en sus comunidades, en sus distritos municipales... ...y una vez que consensúan aquello y a través de los gobiernos municipales se hace la preinversión y posterior aprobación si es que eh, cumplen los requisitos que yo le mencionaba. En realidad, los de los 339 municipios, por ejemplo, eh, en la primera cartera están siendo beneficiados 324 municipios con 681 proyectos. De esa primera cartera tenemos 222 proyectos totalmente concluidos con entregas provisionales y muchos de ellos con entregas definitivas y, y nuestra meta es que de la primera cartera de los 681 proyectos prácticamente se concluyan en este primer semestre del 2019 y obviamente también de la segunda cartera ya han iniciado los procesos de licitación muchos de ellos en proceso de ejecución con este seguimiento riguroso que efectuamos de parte de los técnicos de la, del Fondo de Desarrollo Indígena hacia los gobiernos municipales de todo el país. Muy bien, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado estos minutos a través de este contacto y lo vamos a esperar pues cuando esté también por acá, por la Ciudad de La Paz. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, eh, estimada Gabriela, y para lo que disponga eh, estamos dispuestos a informar a toda la población, pues también es parte de nuestra responsabilidad como servidores públicos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hemos hablado de, de esos más de 982 proyectos distribuidos en todo el país proyectos productivos y, y la forma de fiscalización que tiene que existir en las mismas tomando en cuenta eh, las falencias que se tenían en el anterior fondo indígena que ha hecho que, que los recursos no, no lleguen donde tenían que haber llegado y bueno a partir de eso ya todo un proceso de investigación que continúa, sin embargo en esto se, se tiene que ser más, más exigente porque se habla de proyectos productivos y bajo una... Eh, coordinación de los mismos municipios 22 horas con 27 minutos vamos a una pausa quédense con nosotros y retornamos